Ya estamos aquí listos con nuestros próximos invitados, los vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos acompaña la familia Giotti. la mamá Juanita Guiotti, la protagonista de esta gran campaña eh, que nos mantiene muy atentos e ¿se ilusionados, ¿no? A todos los mendocinos de que esta familia pueda concretar ese gran sueño que es llevarla a la Juani a Barcelona a operarse de sus manitos. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por gracias, venir. Gracias, gracias usted, por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. No, queríamos tener el espacio para, para difundir ah, sin dudas ah, esta gran ah, campaña que están llevando adelante porque es mucha la plata que necesitan, ¿no? Para sí. poder operar la, a la Juani en España. Sí, en realidad lo que nos, se nos complica es el cambio, claro. realmente. Claro. Eh, sí. 50 mil euros, sale la cirugía y bueno, ya aparte los pasajes y... Todo, todo lo uh -huh. que implica un viaje. Sí, exacto. Sin duda. Pero bueno, no hemos bajado los brazos, estamos haciendo no, de todo, de todo. Eh, la gente nos ayuda muchísimo e incluso hemos sentido un apoyo muy grande, Qué lindo. más que nada de los abuelitos. Ah, muy bien. Sí, sí, los abuelitos, eso. sí. Genial, hermoso. genial. Eh, una emoción y bueno, nada, acá con Juani que ella anda ya media cansada de la fama, sí, no, sí, sí, sí, de sí, sí, sí, sí. que le piden fotos, esto es como un montón esta exposición <risa> para vos o no, Juanita? <risa> Juani, bueno. hermosa. Eh, y bueno, ahora gracias a Dios nos donaron un lote Uf, eso es eh, en Guaymallén. Así que arrancamos el día sábado con el sorteo de lo que es en el parque. Qué lindo. Y se movió muchísimo, bueno, muchísimo. Hay que agradecer a ¿Sí? Javier Sosa, sí. que es okay, colega nuestro aquí de, del 7, el famoso chef Noma de esas nomad, fronteras de tantas bonitas causas solidarias, se carga al hombro el Javi con, mm. con esa bondad que, que lo caracteriza. Así que le mandamos un beso grande. Mm -hmm. Chicos, Juanita ya fue operada mes? acá sí. en Mendoza. Y no resultó. ¿Qué, no. ¿Qué pasó con esa operación? Es que la operación de fue? acá es muy básica. Okay. La operación de acá es solo enderezan la mano y sí. ponen un clavo nada más. Ajá. Y La mano le queda por así decirlo inmóvil, no Bien. tiene el mismo movimiento. Claro. Ajá. Entonces ella a los 60 días más o menos rechazó el clavito Ajá. y ya la mano se volvió al lugar donde estaba. Claro. claro. Volvieron marcha atrás Ajá. como, como, si, nada como si nada se hubiera hecho. Como si nada se hubiera hecho. Y sí. lo que la posibilidad de esta operación en España que cuál sería el resultado es mucho más compleja, más completa. Sí. Claro. En España eh, lo que hacen es sacarle un huesito del pie y sí. articulaciones y tendones. Ajá. Ajá. Y cumple la función del radio porque ella el radio es lo que no tiene. Nosotros Bien. tenemos cúbito sí. radio, ella no tiene radio y no tiene pulgar. Ok. Bien. Entonces lo que hacen es enderezar, poner sí. el huesito del pie, conectar articulaciones y tendones y eso hace la función del radio. ¿Qué es lo bueno que la mano no vuelve a girar Hacia adentro. Hacia adentro, Ajá, exacto. Claro. Y el hueso que le ponen al conectar todo sigue creciendo con su bracito. Ah, ¡Wow! Qué bueno eso. Sí, qué está es qué Chicos, bien. ¿y estos tienen un plazo para poder realizar esta cirugía entre tal edad y tal edad? Claro, hasta, hasta los ocho años. Ajá. Ah, hasta los ocho años se puede, ya después de los ocho no. Porque bien. el huesito Perfecto. tiene que encallar y todo. Claro. Perfecto. Así que nosotros ya hemos tenido igual contacto y videoconferencia con el doctor de España, que sí. le mandamos un saludo también, el doctor Soldado. Ajá. Eh, y. En realidad fue muy loco todo, porque yo empecé a investigar para sacarla del país a ver sí, dónde se podía operar. Gino, a full con eso. Sí, y fueron cinco días que le escribí al doctor y no me contestaba y me volví loca <risa> en esos cinco días. Y me contestó y me dijo, sí, yo a tu niña la voy a operar, es un sol. Me dice, no te preocupes, contactate con mi secretario, vamos a ver todo. Cuando me dieron el sí fue un alivio y sí, sí, fue un alivio sí, sí eh, bueno es costosa la cirugía pero uh -huh. yo sabía que habían alternativas para juntar el dinero y recaudar por ahí la gente bueno eh, le cuesta la gente mucho, ayuda mucho. Uh -huh. eh, eh, le cuesta año. mucho por la situación en la que estamos claro. pero buscar alternativas bingo uh -huh. y todo que la gente se incentive por para cierto. poder ayudar también de otra manera cuatro añitos cuatro, cuatro añitos. Juanita cuatro vas al jardín Juani sí ¿Y te gusta? ¿La pasas lindo? juegas mucho? Sí. Ya se tenés va. amiguitos, amigas ¿Y la ceño es buena onda? ¿Es dulce? ¿Eh? Contenta. <risa> <risa> oh, vergüenza! Yo la quiero conocer un poco más a Juanita Quiero saber si, si Juani, le gusta ¿cómo jugar ¿Cómo se llaman tus primas? ¿Ah? ¿Con las primas? ¿Juegan? Qué lindo <risa> dicho que te gustan mucho jugar? los perritos, Juanita. Dicen que hay un perrito por acá ¿Te gustan los perritos, Juanita? Sí, sí. sí. Ah, Qué Escucha. linda Sí, hay que mandarle besos también a Francesca El hermano más grande que se quedó con la abuela Seguramente nos están viendo Les mandamos un gran gran saludo Toda la familia no sí. involucrada con esta situación Todos ayudando, uh -huh. todos empujando eh, Y los mendocinos también Porque uh -huh. si hay algo que nos caracteriza es La solidaridad, cada vez que hay sí. que emprender Una causa para, para ayudar a otro eh, Siempre están allí Aparecen diferentes organizaciones, sí. instituciones Municipalidades si se quiere Para, para aportar eh, el dinero que hace falta ¿Les parece que recordemos ¿Cuál es el monto que necesitan ustedes? Sí, y 50 mil euros es la cirugía. Ok. Y en los pasajes fuimos a averiguar y es aproximadamente un millón, uh -huh. un millón de pesos argentinos. Y si lo pasamos a pesos, ese monto que nos dijiste en 100 euros, 17 millones. 17 millones de pesos. Uh -huh es muchísima bien, plata 18 para incluir los pasajes uh -huh. sí, sí 18 más, y hasta ahora cómo vamos con la recaudación bien bien, bien. Ajá, embalado. Embalado. vamos, vamos, en camino. vamos y la y va verdad que vamos que nos sorprende todo vamos tiempo vamos vamos una, una abuelita vamos que nos llamó por teléfono, que ella no podía llegar al lugar y todo, porque vamos a las casas también, Ajá, claro. buscando donaciones para los bingos y, y buscando sí. el dinero, quien quiera colaborar. Y hay muchas abuelitas que no pueden llevar porque no tienen movilidad o no claro. ocupan ahora lo que es el mercado pago y todo sí, eso. Pero se la rebuscan. Se la rebuscan para, para y regalar. llegamos a una abuelita y le había regalado unos peluchitos bonitos oh. y lloraba una emoción y la gente se ha... Eh, complementado mucho con lo de Juanita. Qué lindo. La verdad que es una junta de emociones. Ayer que el sábado que estuvimos en el parque, la, la gente como lloraba y se emocionaba de verla a ella. Claro. Sí, no, la conocerla. mucha gente buena, mucha sí, gente buena. Qué, qué, gente. qué lindo, qué, qué lindo. lindo. En estos tiempos tan difíciles sí, que sí. corren, a veces uno cree que está todo perdido, pero no, hay gente que está dispuesta a, a colaborar con Juanita. Estamos viendo la página de Instagram, que ha tenido también una gran repercusión a través de las redes sociales. Todos los que quieran colaborar, allí van a tener todos los medios de pago, CBU, las diferentes cuentas a donde pueden hacer llegar su donación a la familia Guiotti y a Juanita, esta hermosa nena, que sabemos que va a estar muy bien, sabemos que van a poder ¿Van a monto, eh, concretar ¿verdad? esta operación y, y vamos a desear que sea con, con todos los éxitos. Vamos a hacer fuerza para que eso suceda. Obvio que va a ser así. Chicos, gracias por darse un ratito para venir. Juanita, un placer conocerte, te gracias digo. Gracias por venir, Juanita. Sos preciosa y te has portado re bien. <risa> y te va a ir súper, súper bien Precio. con esa operación. Vas gracias, a quedar señora. impecable, gracias. Juanita. ¿Quiere ¿Qué correr es? ella? Gracias. ¿Se quiere ir? Se, se quiere ir. Ya está. Sí. Abandona Pánico, estudio, Pánico, estudio, Pánico Abandona el estudio. <risa> abandona el móvil. <risa> <risa> abandona el móvil de incluso Juanita. Juanita. <risa> Qué divina, Son preciosa. Bueno, chicos, vamos a seguir a full difundiendo acá. Mucha fuerza. de siempre para, gracias, para poder chicos. llegar a, a ese mundo un placer conocerlos. gracias me gusta a mí Juan sos muy lindo